Luis Eduardo, desde Colombia, nos pregunta acerca de la sexualidad de la marihuana. Quiere saber cómo diferenciar los machos de las hembras para poder realizar un cultivo sin semilla. La cannabis sativa es una planta dioica, o sea que presenta ejemplares machos y hembras, aunque raramente también se dan casos de hermafroditismo. Es cierto que los ejemplares masculinos dentro de una misma variedad tienen un mayor porte y una mayor distancia internodal. Las hembras, por el contrario, son más bajas pero mucho más ramificadas, pero esta norma solo se cumple en razas puras o autóctonas, los híbridos pueden diferir bastante unos de otros. En cuanto a sus flores, los machos tienen forma redonda cuando se están formando, la acumulación de estas se asemeja bastante a un racimo de uvas diminutas. Están formadas por sépalos con un color que va del verde al amarillo y en cuyo interior sellan los estambres que contienen el fino polen, que es el gameto sexual masculino. Las flores hembra están formadas por un cáliz, que contiene el saco embrionario y dos vellosidades unidas al vértice del cáliz denominadas estigmas, cuya única función es la de atrapar el polen que puede aportar el viento. El color de los estigmas suele ser blanco o amarillo, aunque también hay variedades que los tienen de color rosado o rojizo. En cuanto a las plantas hermafroditas, su aspecto depende de su grado de hermafroditismo, esto quiere decir que pueden haber plantas aparentemente hembras, pero que presenten algunas flores macho. Otras pueden ser mitad y mitad, o por el contrario, una planta con racimos de flores macho que tenga unas pocas flores hembra. Os agradecemos que sigáis confiando en nosotros y recordad que si queréis que os resolvamos vuestras dudas, hacérnosla llegar a info.marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos.